Quibuchitos, quibuchitos, bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy pues les traigo un maquillaje para San Valentín Espero que les guste, pues en tono rosado vamos a hacer el look y bueno, pero antes les invito a pasar aquí abajito a suscribirse si no están suscritas al canal y también activen su campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un video tutorial. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos. Bueno niñas, yo ya eh, me puse un corrector en el párpado para que nos dure la sombra y también pigmente más, así que no se olviden, o tiene que ser un corrector en mate o semi mate. Hoy voy a estar utilizando esta paletita de Colourpop, niñas, el indirecto está en la cajita de información, tienen código de descuento que es 5 Cristina para cualquier producto de Colourpop Bueno, es en tonos rosados esta paletita y bueno, como pues para San Valentín pues es ideal, así que vamos a utilizar este y voy a estar utilizando el tono rosa que es este intenso que está aquí este tono de aquí ya me avancé un ojo Entonces aquí con una brocha, esta de aquí es la de Do Color La número 2 de la colección Neon Está muy perrísima la brocha eh, Vamos a estar colocando esta sombra rosadita Pues aquí en el párpado y en el centro Y de ahí vamos a ir difuminando hacia arriba y a los lados ¿ok? Poco a poco para que no se les marque tanto este maquillaje va a ser así como para que salgan a pues a una cena o un almuerzo dependiendo si les gusta usar colores claros y un poquito fuertes. Bueno entonces ahí poquito a poquito le van colocando entonces voy a estar difuminando ahora para arriba en movimientos circulares poquito a poquito vean. O sea la misma sombra vamos a crear también su sombra de transición. Vean así. Y ahí ya no van a ocupar otra sombra más clara, sino con la misma solamente. Ya me hidraté el rostro. Estoy utilizando esta de aquí, la Soft Nivea. Que está muy buena la verdad. Y ahora voy a estar colocándome este primer que es, que es de jay cosmetic Tienen código descuento que es... Sin, eh, no, no, no. Es Kimochi Doll con 2L. Entonces voy a estar colocándome ahí el primer, más o menos en este lugar porque... Y disculpe si hablo como la popis, pero ando con la gripe, alergia, no sé qué sea, pero no se me pasa. Es un horror. Bueno, entonces aquí en la nariz, para que no, nos, no se nos vea los poros abiertos. Y también pueden hacer... Bueno, pueden colocarse en sí todo el rostro para que así dure el maquillaje. Porque el primer también sirve para que dure el maquillaje, o sea... Sí, pero yo me lo pongo nomás en la zona de la nariz y pues a este lado Bueno, ahí siempre me lo pongo Y la base que voy a estar utilizando va a ser esta de MAC, ¿ok? Es la Mash Master, la 2.0, niñas, si gustan comprarla A mí me gusta mucho porque con un poquito cubre bastante Pero pues dependiendo de su piel Entonces aquí nomás se lo difuminan todo súper súper bien, ¿ok? estado utilizando el corrector de color pop Este de aquí niñas que es el número y 45 Entonces Ya casi no tengo también pero bueno Es un amarillito Y nomás me lo voy a estar colocando En esas zonas Así y aquí Y bueno claro que en el medio de la nariz también Porque para que el contorno nos quede mucho más definido eh, Cuando hacemos el contorno de nariz Entonces bueno, eso ahí sería Ahora ahí paso a lo que es la difuminación con una esponja No, la esponja no está seca, ¿eh? <risa> Tienen que mojar su esponja súper bien y luego exprimirla Ok, de ahí pueden difuminar toquecitos Todo, todo súper bien una vez que ya difuminaron todo, entonces voy a estar utilizando el polvo translúcido para sellar. Y voy a estar utilizando la misma esponja, niñas. Entonces van a agarrar un poquito y van a estar sellando súper bien, ¿ok? Ok, niñas, después de sellar este, estas zonas de aquí, que es lo más importante, lo que es la nariz y abajo de los ojos. Ahora voy a estar utilizando esta esponja para, como es más grande, pues para sellar ya todo el rostro y quede todo uniforme. Y bien perrón, entonces ahí se lo sellan todito Ok, bueno, yo quiero hacerlo en la parte de abajo más intenso Así para que el, nuestros ojos se vean súper penetrantes y toda la cosa Bueno, entonces pónganse un poco de delineador aquí, niñas En la línea del agua y también un poquitito aquí encima O sea, bien poquito, no tanto Y, y pues ahí ya listo Yo pues, lo hago fuera de cámaras porque me pico el ojo, si no <risa> Bueno, entonces ahí con una brocha así de pequeña voy a estar difuminando el pues el delineador porque se, y de todas maneras pues se queda ahí un poco, entonces lo difumino todo lo que puedo de esta manera, así todo bien difuminadito ahora. De esta paleta voy a estar utilizando la misma sombra rosa y voy a estar llevándolo todo para aquí afuera así. De esta manera. Uy, por rato se ando que chido porque esta alergia me pica la nariz horrible. Me la quiero rascar, pero ya. Estoy con el maquillaje y me lo tengo que aguantar. Ay, no. Y vamos a hacer un delineado súper fino, como pueden ver, vean. Así. Y si tienen párpado caído, pues este delineado les va a favorecer mucho. Entonces solamente van a tener que ir bien aquí al ras de sus pestañas. Y como les indique, su mismo ojo lo van a estar dibujando la línea Por ejemplo, mi ojo de mí justamente cae así Y ya, y ahí termina Y aquí quiero que quiero que mis ojos se miren bien abiertos Así bueno ya quedarían, vean los ojos es así como se hacen como chinitos O así súper bonitos Entonces aquí voy a retocar un poquito más con el delineador negro Para tratar de igualarlo aquí al delineado que tengo Ahora voy a pasar máscara y ya para ponernos las pestañas postizas Aunque vean, pueden utilizar este maquillaje solamente con máscara Dependiendo si nomás les gusta así y les fastidia las pestañas. Pues lo pueden utilizar sin pestañas. La verdad es que también se mira bonito. Ya que parecen chinitos los ojos. Así que pues sí. Entonces voy a estar utilizando las pestañas de Pikimochi. Ok, bueno. Entonces ahora. Esperan a que el, pues el líquido se vuelva bien azulito. Porque al momento que lo ponen está blanco. Y de ahí tiene que volverse azul. Para que así el. Pues pegue mucho mejor. Y más rápido. Entonces, ya este ya se volvió. Ahora le voy a poner aquí. Uy, uy, uy. Uy, uy. uy. Así. Eh, naturales, niñas. Quizás a estas eh, les parezca un poquito dramática. Vean. No sé. Ok, pues ya me las puse y se nos miraría así. La verdad es que sí, están bien dramáticas, pero hace tiempo que no me maquillo los dos ojos, así que pues ya me, se me antojaba poner mis pestañas postizotas. Chicas, se van a hacer. Niñas, se van a hacer un delineado aquí. Negrito, ok. Yo me lo hago fuera de cámaras porque sí se me complica también. Pero sí me gusta. Luego de eso voy a estar utilizando este delineador de Lance, niñas. Es como. Tiene unos brillitos. Es un delineador brillantito y. Lo van a estar colocando justo aquí abajito del delineado negro. Para que se vea así bien bonito. No sé, destaque un poco. Pues así. No sé, bueno, eso de ahí es opcional. Si quieren lo hacen, si no, pues ahí nomás lo dejan. Un poquito de máscara ahora sí, niñas. Esta de aquí es la de Colourpop. Y la pues la de color negrito. Porque ahí tiene varios tonos en las máscaras. Y bueno, la verdad es que simplón pero perrón quedó el maquillaje. A mí me súper encantó. ¿A ustedes qué les pareció? Comenten, dejen su like si les gustó. No se olviden. Sí, niñas, bueno. Aquí encima se hacen corito pescodito Y bien aquí arriba, ok. No puede estar aquí abajo porque si no su contorno, su contorno pues va a hacer que su cara se vea muy así chorreada. Y pues no queremos eso, entonces. Para arriba, ok. Ahora sí el rubor. Escojan el rubor que pues ustedes gusten. Yo creo que un, a mí me gustan los coral. Voy a estar cogiendo este aquí que es de color pop, el palatial. Entonces una brochita. Sonrían. Y se lo colocan. Ahora pues voy a estar utilizando de Colourpop este iluminador que también tiene rubor y todo. Entonces voy a utilizar este de aquí y este se llama Extra Glacet. Entonces voy a estar colocando aquí encima un poco. Y luego aquí también el pómulo. Así, encima de su pómulo tienen que colocarse su iluminador. Así y así. Listo, ahora va la nariz para transformarla. Entonces voy a estar colocando así un poquito de iluminador en la nariz. Pues ahí ya quedaríamos la verdad. ¿Qué les pareció el maquillaje de hoy? A mí me super encantó. Para... Para una cena y también para salir en el día Pues depende de ustedes Yo sí Lo único malo que aquí en Japón todavía Siguen andando con máscara y me da hueva Porque Se me logra con la máscara Toda la parte de aquí del maquillaje y pues no vale la pena Y algo que estaba utilizando Bueno eh, me voy a estar perfilando los labios con este de aquí Que es de Pop, Él se llama de la colección de Barbie Drian House entonces voy a estar delineándomelo Los labios Así Así. Ok, bueno, de la marca de Lance, niñas, voy a estar utilizando el labial. Un labial así bien... Bien bajito, o sea, Sí, bien bajito. Mate. Entonces, se lo ponen... Uh -huh. Si gustan, pues se pueden poner un... ¿Cómo se llama? Un gloss Bueno, que muchitos, que muchitos Este de aquí sería el final de tutorial Espero les haya gustado el maquillaje A mí me super encantó Espero si lo recreen y lo usen Para el día de San Valentín Así que bueno, les mando un besote Gracias por verme hasta este punto No olviden dejar su me gusta Si es que les gustó pues el maquillaje Claro, también me apoyarían mucho Compartiendo este video Así que bueno, les mando un besote super grande y pues gracias por su apoyo siempre. Así que bueno, un besito y nos vemos hasta el próximo tutorial.